Saludos, soy Israel banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo bajar las márgenes. Porque, eh, eh, perdón, cómo bajar pie de página porque a veces nos sobra todo este espacio y a causa de ello se nos divide el texto. Se si nos viene acá, ¿cierto? Entonces para ello lo único que vamos a hacer, miren que aquí no nos muestra la opción de hacerlo, ¿cierto? Pero para quitar esto vamos a irnos a disposición. Luego vamos a ir a dar clic en tamaño. Y vamos a dar clic en la última opción. Aquí vamos a dar clic en márgenes. Y aquí esta opción la vamos a poner en 2. Lo normal es 3 centímetros. Pero vamos, vamos a, a bajarlo a 2. Y luego vamos a dar clic en aceptar. Y como pueden ver. Miren cómo se redujo. Y ya sale una sola hoja. Miren que bajo y sale una sola hoja. Miren eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y hasta la próxima. Chao, chao.